Buenos días, recientemente tuvimos aquí un retiro de una semana sobre las emociones y pasamos unos días hablando de amor y apego y en los retiros siempre tenemos una canasta para que la gente vaya poniendo preguntas y como más o menos siempre sucede en este punto la canasta se llenó de preguntas y muchas estaban tocando un tema una duda expresando una duda importante que es cuando contemplamos amor como un corazón abierto hacia el otro y que quiere hacer lo que sea necesario para que el otro sea feliz, donde la felicidad del otro nos brinda felicidad. Y apego, donde básicamente de alguna manera estamos procurando que la otra persona nos haga feliz. Una vez empezamos a plantearlo así, toda una serie de preguntas surgen. ¿Qué tal si en la relación uno está dando y dando y dando y el otro está tomando y tomando y tomando y no hay esta reciprocidad ¿Sí? reciprocidad, reciprocidad. reciprocidad. Okay. hay que bailar un poquito y después sale bien la palabra reciprocidad okay. si no hay uno da y termina siendo una persona sacrificándose o autoabnegándose por el bien del otro es amor o apego esto es amor esto no puede ser o ¿Oh, sí no sobre todo una serie de estas dudas verdad han tenido esta duda sí y yo creo que es importante que abrimos espacio para ...hablar de todo este... ...esta área de confusión... Eh, ...porque... ...tiene mucho... ...impacto negativo... ...tanto en las relaciones... ...cercanas... ...como en el camino espiritual... ...y voy a darle un nombre... ...a la conducta... ...donde, donde en una relación... ...una persona tiene las necesidades... Y la otra las intenta cumplir. Voy a llamar a este tipo de relación codependencia. No es una definición clásica, de hecho, la, el término codependencia, codependencia es bastante reciente, no hay consenso completo entre terapistas exactamente qué es, como una de las descripciones de la persona que, que, que como creyó, inventó el término tiene 200 características o sea, todos vamos a tener algunas de estas características y nadie va a tener todas así que es un término que tiene cierta como flexibilidad popular pero en este caso quiero usar el término para dirigir nuestra atención a cierta, cierto malentendido que hay en lo que es amor y lo que es apego en las relaciones personales muy obviamente se genera mucho sufrimiento, muchas dinámicas que causan confusión eh, y pueden terminar siendo realmente muy desgastantes y, y dañinas pero también en el camino espiritual si nosotros armamos una identidad de que otros necesitan y yo no necesito, otros son quienes tienen problemas y yo implícitamente no soy la persona que tiene problemas porque soy la persona que resuelve los problemas, muy obviamente cierra muchas puertas a terreno que nosotros necesitamos poder entrar y empezar a trabajar. Con nosotros mismos nuestras propias cualidades etcétera y también en los retiros a veces hay cierto como peligro que personas que tienen eh, ya tienen una identidad de la psicóloga la quien cuida a otros quien recibe el coach o la coach que está atento a los problemas de otros y es la persona que, que, pues, que no, no no tiene estos problemas y puede, esto realmente es un enorme obstáculo, porque si uno no está dispuesto a mirar dentro de uno e identificar qué necesita estar fortalecido, qué requiere más atención, más desarrollo, y qué requiere atención muy difícilmente vamos a crecer y además terminamos usando otras personas para fortalecer nuestra identidad de la fuerte, la capaz, la saludable ¿Ah? y esto atrapa a las otras personas en esta posición de la débil el no saludable ¿Ah? y Así que en ambas áreas, en las relaciones personales y en el camino espiritual, esta área de confusión realmente tiene, tiene mucho peligro. Y cuando miramos el ejemplo idóneo en el camino budista de lo que es amor, amor, amor bondadoso, amor incondicional, el ejemplo es bodhisattva, un bodhisattva, que es una persona que tiene bodhichita. ¿Qué es bodhichita? Bodhichita se, de, se define en la aspiración o la determinación de nosotros perfeccionarnos o iluminarnos o despertar para poder ser una condición para que todos despierten, se iluminen, se perfeccionen. Esto es el ejemplo idóneo. Y aquí yo creo que hay que identificar muy bien los dos elementos. Alguien que tiene bodhichitta está reconociendo, yo tengo que trabajar en mí, yo tengo que despertar, yo me tengo que iluminar, yo tengo que cultivar mis cualidades y lidiar con los obstáculos internos que tengo para realmente ser despierta, para vivir con un corazón abierto, sabiduría, etc. Yo, para poder beneficiar a otros, necesito cuidarme en el mejor sentido. Pero no es... Ah, yo necesito cuidarme porque sí y, y sí, pues como, como lo que yo necesite y se me antoja un pastel ahora, aunque estoy en dieta, un poquito. El consentirnos muchas veces no entendemos cómo realmente cuidarnos, sino darnos en muy corto plazo. ...lo que se nos antoja... ...apapacharnos... ...no... ...y no que no podemos apapacharnos... ...pero si estamos en dieta... ...no lo hagamos con pasteles... Ah. <risa> ...o por lo menos con pasteles... ...como baja... ...esto... ...calorías... esto, ¿no? ...sino que cuidarnos... ...implica... Generar dentro de nosotros capacidades, fortalezas, que son lo que nos permiten ser de beneficio auténtico, duradero, sustentable para otros. Y aquí este, esta combinación entre nosotros cuidarnos. ¿Por qué? ¿O ¿Para qué? Para ser realmente capaces de cuidar a otros. La motivación no está limitada a nuestro bien, a nuestro, nuestra comunidad, ni siquiera a nuestra felicidad duradera. Esto no es la meta final. Pero cuando nosotros somos oh, mal, mal, de mal humor, infelices, frustrados, perdidos, confundidos, no, no podemos ser una fuente de bienestar y felicidad y sabiduría para otros. Así que la idea de Bodhichitta que nos da una idea de por dónde podemos encontrar este equilibrio, entre nuestras necesidades y las necesidades de otros, esta idea de bodichita tiene ambas, ambos intereses finales a la vista. Los de uno mismo y los de los demás. ¿Ah? Y poco a poco en el transcurso del camino llegamos al punto en que estos dos realmente se funden que realmente experimentamos nuestra felicidad. Nosotros nos sentimos bien, saludablemente beneficiando. Y nosotros podemos cuidarnos sin ni una chispa de egocentrismo. Porque no lo estamos haciendo solo para nosotros. Y es realmente auténtico. ¿No? Y finalmente llegamos a un punto en que la profunda interconexión que hay entre nosotros y otros se vive de tal manera que por supuesto reconocemos que hay diferencia una persona se llama Diego, otra persona se llama Cari, y no son la misma persona reconocemos esto pero también reconocemos que una persona forma parte de la otra que lo que sucede dentro de una persona en una relación con otros naturalmente sin tener que hacer otra cosa naturalmente es una condición para las experiencias de la otra persona y naturalmente nos estamos mutuamente co-creando y cuando llegamos a tener esta perspectiva muchas cosas pueden ajustarse pero si el punto de inicio es pensar que yo tengo que cuidar a otros porque si no soy egoísta y esto sería muy feo si otros tienen necesidades y no, yo no las cumplo ¿verdad? y este planteamiento muy fácilmente nos lleva si no cuidamos bien nos lleva al punto en que estamos realmente en una relación codependiente en el sentido de que ya no miramos nuestras necesidades completamente válidas y, y, y reales, de cariño, de aprecio, de espacio para respirar, de espacio para nosotros ver qué está pasando y empezar a ajustar dentro de nosotros quizás prioridades sino que es el otro que está mal y necesitamos hacer algo para que esta otra persona esté bien. Y yo no cuento porque, porque es la otra persona. ¿Mm? Y en este planteamiento, sobre todo para nosotros que estamos en un camino espiritual que pretende ser altruista, es como un poquito nos podemos enganchar, no hay algo un poquito seductivo. Que sí, yo voy a poder ser altruista aquí. ¿no? Y yo estoy siendo muy bondadosa, muy generosa. Y después, cuando llega el momento de, oye, espera, esto necesitamos replantearnos un poquito no los términos a que hemos llegado, porque esto no está haciéndonos bien. Uno se siente culpable, uno se siente que esto es muy egoísta, que no se debe y en las ideas que tenemos de los roles de género para las mujeres hay otra trampa ¿no? porque se valora mucho que la mamá o la hermana menor cuida, ¿no? que ella se hace cargo de sus hermanos, de sus hijos, de sus tíos, de los tíos, del, ¿no? de los primos o de la esposa o del esposo y de repente la identidad es cuidar a otros y es una orientación muy enfocado en el otro. Hay un... Es, es seductible porque parece mucho algo que sí es muy hermoso que es querer cuidar realmente sentir que no quieres que el otro sufre y esto es lo que rescata a la humanidad es saludable esto necesitamos y queremos pero no en un planteamiento donde entrar en esta relación implica Tú no tienes necesidades. Tú tienes ya todo lo que necesitas. Y eres una fuente inagotable de cosas para otros. Porque así terminamos no atendiendo cosas que, que hay que atender. No reponiendo la energía que cuesta estar continuamente sirviendo. No identificando. ¿Quiénes somos? Y si estamos en, en una cultura donde sí si, se critica mucho si una mujer no cuida a sus padres, a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos a ¿quién más a los abuelos si lo tiene a los nietos, a los niños del vecino si tenemos esta este planteamiento ser una buena persona implica tocar bien este rol cumplir, cumplir esta identidad y cuando entramos en bailes con otras personas donde nosotros tenemos que ser la fuerte si no cuidamos esto crea el espacio para que otros continúan en el rol del débil, débil, del incapaz. ¿no? Y terminamos teniendo hijos que tienen 40 años y siguen ¿no? dependiendo de... ¿no? ¿Por qué? Porque han internalizado este mensaje continuo que sin mí tú no podrás. O oh, te va a ir muy mal. Yo te ayudo, no te preocupes. Y le quita la confianza. El autoestima queda muy lastimado de la persona en el rol del débil. Y lo que aparentemente empezó como algo bondadoso, generoso, amoroso, termina haciendo mucho daño a la persona en la posición de débil. Y también a la persona en la posición de fuerte porque no puede recibir porque es quien da y aquí vemos el enorme poder de las identidades porque en este intercambio en una relación con este tipo de codependencia en este intercambio la persona que está cuidando que está dando a un hijo con problemas de adicción o problemas de, de enfermedad o un padre o una madre con alcoholismo uno aparentemente está dando todo y recibiendo nada y parece muy altruista pero uno sí está recibiendo algo uno está recibiendo la identidad de la fuerte, la quien cuida. Y junto con esta identidad hay muchos otros bienes sociales, especialmente para mujeres, pero también para hombres. ¡Ah, qué bien! ¡Qué ah, increíble! ¡Cuánto tú has aguantado tanto! ¡Qué fuerte eres! ¡Qué, ah, qué increíble! ¡Qué buena madre! ¡Qué. Ah. ¿Mm? Toda esta aprobación! Y nos hacemos un poquito adictas a esta identidad y si nosotros auténticamente necesitamos espacio, si nosotros mismos nos enfermamos y necesitamos espacio, necesitamos pedir ayuda, se siente muy feo se, se siente muy incómodo y para las otras personas se les hace muy difícil creer que realmente necesitas algo o escuchar cuando estás por fin intentando expresar, oye yo necesito que me ¿no? se siente como raro o que no se puede percibir, no se puede tomar y esto genera otra serie de problemas o la situación ya no es sustentable la otra persona no sobre todo si hay adicción o si hay problemas de enfermedad mental, la otra persona ha encontrado en ti las condiciones idóneas para continuar aun si tu anhelo no es esto tu intención no es esto pero cómo vas a permitir que, que, que, que, que, que termine robando o sal, sale a la calle a recibir lo que necesita. Así que uno genera las condiciones un poquito mejores dentro de la cual la persona. ¿no? Y cuando uno intenta salir de esto, ya se sabe ¿no? que, ok, ¿no? voy a lastimar su identidad. ¡Qué mala madre! ¡Qué no con esas palabras más sutiles, más sofisticadas, más manipuladoras y mucho más penetrantes y se siente culpable. Y también se siente resentimiento porque la otra persona realmente está explotando y esto no es solo en adicción o problemas mentales se genera este tipo de dinámica en muchas otras relaciones donde uno recibe y la otra da. Y el tema de género sí entra aquí como muchas veces. No siempre, pero sí muchas veces. Así se, se hace todo nudo que sientes resentimiento, que esta otra persona sí si te está chupando, te está francamente chupando, pero tú la quieres, quieres que esté bien, te duele horrible verla lastimándose o verlo lastimándose y quieres hacer algo y tú eres la que no tiene ese problema, así que tú eres quien, intenta ajustar las condiciones alrededor de la persona para que, para que no actúe de esta manera así que tú, tú sí estás cumpliendo cierta función pero te está chupando está acabando con, contigo tu energía, tu gozo no, se está haciendo drenado y, y no ni siquiera puedes admitir que yo necesito reponer esta energía. Ni siquiera llegar a este punto se te hace fácil. Y aquí identificar un poquito la condición. ¿no? Y después vamos a ver cómo salir o ¿oh? cómo re recalcular ruta. Así dice la señora, no recalculando ruta. <risa> ¿Por qué esta señora siempre es española? Pero bueno, sí. Recalculando la ruta. No solo eh, entra dinámicas en una relación cercana, no solo entra eh, rol de género, también entra cierto elemento de nuestro, nuestra posición profesional. Nuestro sentido de quiénes somos. Somos quien cuida. Somos ¿no? somos la psiquiatra. ¿Cómo nosotros vamos a tener problemas psiquiátricos? Claro que no. Nosotros nos sentamos a este lado del escritorio. ¿No? Y cuando se arman este tipo de relación se hace muy difícil salir de este planteamiento ¿no? y en vez de hablar de nuestras emociones y, y que realmente poder mirar con una mente con un, una mirada aguda lo que pasa dentro de nosotros, hablamos de lo que hemos visto en nuestros clientes ¿no? o en otros y esto es una un desfase una disociación de nuestra propia experiencia que realmente hay que cuidar. Ahora tomando unos cuantos pasos atrás, regresamos a la idea que tenemos con dichita. Que claro que en estas relaciones cercanas el bienestar de uno afecta el bienestar del otro. Y en el camino hay tiempos en que uno realmente se da el espacio de reconfigurar cosas que uno ha identificado en los intentos de ser de beneficio, uno llega a reconocer límites. Yo hasta aquí pude, después ya no pude más. No, no límites, en que la persona chupa todo el dinero y te acabaste, llegó a los límites de lo que tenías ahorrado, sino límites en tu capacidad. Yo no tuve la paciencia, no tuve la sabiduría, no tuve la ecuanimidad. Si yo quiero realmente ser de beneficio para mis hijos y mis padres y todas las personas, mi pareja, todas las personas conectadas conmigo, si realmente quiero poder beneficiarles, yo necesito reajustar ciertas cosas dentro de mí. Y en el camino espiritual, llegamos a puntos en que hacer esta reconfiguración Mientras estamos ahí todo enredados, simplemente no es posible porque hemos generado estas dinámicas o se han generado estas dinámicas en que tenemos que estar ahí presente todo el tiempo ajustando, pensando, contemplando. ¿No? Y la otra persona ocupa tanto espacio mental que, que, que no tenemos el espacio de hacerlo. Y en estos momentos es completamente correcto y saludable Tomar un poquito de espacio, amorosamente, pero firmemente. En el camino espiritual, estos se llaman retiros. Te dices a la familia, nos vemos en una semana. Yo sé que ustedes son completamente capaces de llamar a la pizzería para que lleven <risa> comida a la casa. ¿Eh? No pasará nada. o tengan la experiencia de ver cómo, cómo les va ¿no? y luego vamos a platicar de, de qué, cómo pasó para ustedes en mi ausencia no un mes no voy a mencionar los retiros de tres años, ¿verdad? por si sus familiares están escuchando ah, ya veo unos cuantos familiares por ahí ya es un poquito tarde para no mencionar esto perdón ¿eh? <risa> y no es abandono es la manera inteligente de cuidar si lo hacemos con la motivación y la actitud correcta y ahí llegamos a un eje realmente importante en este trabajo ¿Cuál es tu motivación? ¿Tú lo estás haciendo porque ya no puedes más Y este hijo ya realmente es un, una carga que ya como que, que, que ve por él Porque esto ya es demasiado ¿O lo haces porque, oye, yo ahora no, yo estoy muy estancada yo no estoy bien llegar a este punto de decir esto ya requiere mucha valentía mucha, oh, mucha disponibilidad o, o voluntad de separarse del rol que uno ha ido generando juntos pero si internamente nosotros podemos tener claro yo para realmente apoyar a otros yo necesito poder verme y, y hacer cierto trabajo no porque yo también soy importante y nadie ve por mí y yo tengo que ver por mí porque nadie ve por mí y ustedes malvados vayan a sus ¿no? que es a veces la sensación que tenemos que llegar a este punto para decir oye necesito cierto yo necesito un poquito de ¿no? autocuidado, pero ¿cómo que este autocuidado no sea... ¿Cómo asegurar que el autocuidado sea eficaz y tenga el efecto largo plazo de sí permitirnos de retomar nuestras responsabilidades para los demás de manera sabia y sustentable. Aquí reconocer por qué lo hacemos a largo plazo. No lo estoy haciendo por mí. No es que yo no cuento. Yo cuento exactamente lo mismo que todos los demás cuentan. Ni menos, ni más. Y por las interconexiones, si yo estoy bien, firme, yo puedo sostener a otros, como un bosque. Un árbol se cae, afecta a otros. Si se sostiene bien, las raíces pueden interconectar con raíces de otros árboles, su presencia rompe el viento y puede proteger mucho a los en su alrededor. Por la, por la mera interconexión, un árbol, que no paga las cuentas de nadie ni hace nada. Simplemente por la presencia de alguien ecuánime, sabia, ahí presente, bien, tiene un efecto muy benéfico. Y aquí la perspectiva es que no somos rescatores mutuamente, somos condiciones para que todos nos rescatemos cada quien es responsable por la condición de su mente pero estamos interconectados otros son condiciones y más cercana es la relación más estrecho el vínculo más importante la condición pero no dejamos de ser una condición ¿qué tipo de condición vamos a hacer? Esto depende de cómo nosotros mismos nos cuidamos. Así que cuando contemplamos o cuando empezamos a intuir que no hay equilibrio, en muchas relaciones no hay equilibrio, entre madre e hijos no hay equilibrio. No es una relación ¿no? eh, como vamos a eh, simétrica, no es simétrica, pero esto no indica que es unilateral. Las madres crean hijos, los hijos crean madres, Cuando Cedric Dorje nació, él hizo que Yasmin se convirtió en una madre y Anwar se convirtió en un padre. Todo lo que hay en ellos que es madre, que es padre. Esto vino de Cedric. Hay una relación extremadamente íntima. Realmente nos co-creamos pero en lo que se da y lo que se recibe es diferente. ¿No? Lo que los padres y las madres reciben de los hijos es increíble, pero es diferente de lo que los hijos reciben de los madres y los padres. ¿No? Y en este, esta perspectiva, de que somos profundamente interconectados pero hay momentos en que una cosa es apropiada a dar otros momentos en que no ya no, a, no ya no está siendo de beneficio porque las personas son diferentes las relaciones son diferentes las situaciones son diferentes todo está cambiando todo el tiempo tanto fases en lo que los niños están volando solos, puede ser muy benéfico. Y cuando la relación es como una relación muy cercana y además una de las personas tiene condiciones que hacen que se están dañando como adicción, o como enfermedades mentales. Y además, la persona que está teniendo el rol de la fuerte, la quien cuida, además, tiene el rol de madre o padre, esto es, ¿no? hay muchos diferentes vertientes que hacen que es muy difícil cambiar el planteamiento y es muy urgente cambiar el planteamiento porque no es sustentable y los, la mayoría de los psicólogos que trabajan con eh, relaciones de codependencia donde hay adicción indican que muchas veces entre quedarse ahí y estar como intentando proteger la persona frente a las consecuencias de sus acciones y ahí estar como reprochando o fastidiando o rogando o llorando o gritando en vez de esta opción es mejor un desapego amoroso y ahí llegamos otra vez a esta relación entre amor y apego ¿cómo desapegarnos amorosamente? ¿qué es esto? es precisamente lo que un bodhi Bodhisattva, alguien con bodhicitta está haciendo continuamente. Yo no te abandono. Definitivamente, tu felicidad y mi felicidad están vinculados. Y mi trabajo se, acab se habrá acabado cuando tú has llegado a ser feliz pero quien tiene que crear las causas de felicidad yo sé que eres tú yo quiero ser una condición quiero apoyar, quiero inspirar quiero ofrecer las condiciones que pueda pero nadie puede hacer este trabajo para nadie yo no te abandono pero reconozco mirando las condiciones que hay en este momento estar ahí ...intentando controlar y ajustar y, y ser un factor, no nos está haciendo bien. Y esto es desapego. Pero un desapego que no es rechazo en absoluto, ni abandono para nada. Ni lo hacemos porque estamos chupados y desgastados y resentidos y a la misma vez culpables sino porque reconocemos que esto no nos está haciendo bien y quiero que estés bien y yo sé que para tú estar bien yo tengo que estar bien también no. estamos muy conectados y este elemento de apego que va infiltrando las relaciones de amor esto es el trabajo y el trabajo en las relaciones y el trabajo en el camino espiritual es cómo detectar las maneras en las que nuestro amor se va convirtiendo o se va impregnando con apego. Y apego es donde ponemos condiciones en la otra persona. Yo voy a seguir cuidándote, buscándote, queriéndote, pero por favor, tú tienes que hacer esto, o ser así. Y si no eres así, ya no. ¿De dónde viene esa actitud? La estructura mental de apego, y es, es muy brutal, porque podemos empezar con amor. Amor cuando miras la otra persona y el corazón se abre y ponemos en contacto con nuestra bondad e experimentamos nuestra mejor naturaleza que está impregnada con esta cualidad de amor. Contactamos nuestra bondad vivencialmente. Sentimos amor para otra persona y esta experiencia es increíble nos sentimos enteros plenos abundantes con la capacidad de hacer lo que sea cálidos felices y por qué nos sentimos así por ella o por él Pensamos que para nosotros experimentar esto, yo necesito a esta persona. Y no queremos perder esta fuente de nuestra felicidad. Así mal interpretamos nuestra propia experiencia, pensando que vino desde afuera. La otra persona es un disparo, es una condición, no es la causa. Nosotros mismos podemos sentir un amor, un cariño, una increíble ternura para nosotros mismos. Somos seres que sufrimos, queremos ser felices. Tenemos esta mezcla de cualidades y confusión puede despertar muchísima ternura. Aunque queremos que... No, no, se, no te confundas. Ay, mira, es por ahí. Podemos experimentar esto para nosotros mismos. Cuando la orientación es esta orientación de yo no, porque yo tengo que ser quien da, no llegamos a tocar esta experiencia. Y nos quedamos en esta idea de que el otro nos hace sentir feliz nos hace sentir esta experiencia que es la experiencia de amor bondadoso pero ella me dio esta experiencia y mi vida sin esta experiencia no es la misma yo quiero que ella esté ahí y para que ella esté ahí que yo tengo que hacer para que esté ahí Oh, a, a lo mejor yo tengo que agradarla, o complacerla, o impresionarla, o a, cuidarla, o protegerla, o darle algo. Está bien, yo le doy lo que yo tengo que dar para que quede aquí conmigo. Eso es apego. Transformo una relación completamente bondadosa, altruista, o una experiencia bondadosa y altruista más bien convierte esto en un tipo de intercambio transaccional ca casi comercial me das esto ok quieres facturarme qué quieres o okay, está bien ¿Mm? y se convierte en algo totalmente condicional y además la otra persona termina estando tratada como un objeto que me puede dar lo que necesito para estar bien. ¿Qué me da? Nos da pues, apapachos o aprobación, acompañamiento, seguridad, ...financiera, financiera, financiera, nos da un lugar en el mundo, un lugar social, un rol, una identidad, nos da muchas cosas. Y entre todas esas cosas la confianza de tener un rol en la vida de tener una importancia de ser alguien es una de las más adictivas y quién vamos a ser pues depende de qué la otra persona necesita que demos para ser la persona a su lado y cuando generamos esta idea de que yo tengo que darle a la otra persona lo que necesita para que esté conmigo, ya hemos desviado muy, muy lejos del camino del amor. En vez de preguntar cómo yo podría ser una condición para su bien y, y qué yo necesito para continuar así, para yo poder mantenerme en contacto con mi corazón bondadoso para seguir queriendo beneficiarla. Y aquí otra vez llegamos a un ajuste o una señal que vamos bien. Y esto es que nosotros recibimos mucho gozo y satisfacción en cuidar al otro. No la identidad. No el alivio de no tener que estar mirando nuestras cosas, sino poder enfocarnos en lo del otro. Sino realmente nosotros sentimos que eso es lo que yo quise para mí. Yo quise encontrar maneras de ser una condición benéfica para las personas que amo. Y eventualmente poder amar más, más personas o seres, las personas animales también. Que nosotros realmente estamos recibiendo cuando damos y no estamos perdiendo o entregando. Nosotros nos fortalecemos en dar. Esto sucede cuando la, el bien de otros y nuestro bien estén alineados que yo estoy fortaleciéndome para su bien y yo lo estoy cuidando sabiendo que yo recibo, yo, yo estoy siendo beneficiada ¿me está claro este, esta diferencia? es absolutamente clave y cuando llegamos al punto en que no sentimos tanto gozo o satisfacción en cuidar a las personas a nuestro alrededor, esto es una bandera roja cuidado hay que hay que reajustar porque si queremos, si amamos a otras personas si volvemos a conectar con este amor básico destapamos una fuente de gozo cuando estamos trabajando por ellos satisfacción no la satisfacción de una identidad de yo soy buena hija y, y, y sí yo puedo ahora decir yo soy buen practicante espiritual porque mira cuánto yo hago para otros sino que realmente disfruto amor nos permite disfrutar de la acción que hacemos en beneficio al otro Así que para empezar a recalcular ruta, em, empieza viendo en qué estamos parados. ¿Estamos parados en tierra estable, que es nuestra bondad, nuestras cualidades? ¿O estamos en una relación donde uno necesita y recibe? Y nosotros damos y no necesitamos. ¿Eh? Evaluar qué tanto hay res, reciprocidad en la relación. ¿Eh? No tiene que ser simétrico. Y qué tanto lo que nosotros recibimos de otros no es la alegría de verlos bien o la satisfacción de saber que en una situación muy complicada donde no hay algo que yo pueda hacer en este momento para que esté realmente bien yo por lo menos estoy siendo una condición favorable para que las cosas pueden dar un giro cuando se juntan todas las condiciones pero una condición aquí va a ser mi amor, mi disponibilidad de estar presente no, ir nosotros diagnosticando y si detectamos que si se ha desviado un paso muy importante es de darnos permiso de necesitar de ver por nuestras necesidades no por nosotros sino por otros y nosotros simultáneamente y para dar continuidad a la tarea una área absolutamente central y esencial de trabajo que hay es de empezar a nosotros sentir un cariño para nosotros mismos. Porque si nosotros nos vemos como no merecedores de cariño, de cuidado, este paso va a ser muy difícil de abrirnos y decir, ok, sí, yo, yo, yo sí me voy a cuidar. Así que, esta área de trabajo que es el amor para nosotros mismos, es toda una área de trabajo que tiene toda, todo un conjunto de estrategias en el budismo que en la semana que viene Venerable Dapel nos va a estar eh, eh, transmitiendo. Dapel ha estado practicando esta práctica la práctica de Meta durante décadas yo creo aunque no parece que ha vivido décadas pero <risa> más que diez, más que diez, más que diez sí, más que diez, más que diez años y se ha estado capacitando explícitamente para eh, precisamente por el retiro de las emociones donde ella dirigía la parte de Meta el, del cultivo de amor bondadoso empezando con uno mismo pero hay muchos elementos que podemos ir eh, y estrategias que podemos ir aplicando anclándonos una y otra vez en esta actitud de que nuestro bien es por el bien de otros el bien de otros también es para nuestro bien de ver que los dos van juntos y darnos permiso de cuidarnos y estar bien es una ofrenda y es una manera de cuidar a las personas que amamos así que la tarea para esta semana es de, de mirar tus relaciones con esta óptica para ver en qué vas y conscientemente trabajar con esta idea de darte permiso de necesitar con el fin eventual de convertirte en una persona con más que ofrecer a las personas que estás cuidando.